En los últimos seis años, 4.899 reclusos recuperaron su libertad por razones humanitarias o amnistías aprobadas por el gobierno. El presidente Evo Morales aprobó el pasado lunes durante la víspera de Navidad el séptimo decreto de indulto desde la gestión 2012 con la proyección de beneficiar a 2.535 personas. Sin embargo, el promedio de reos que logra cumplir con los requisitos ha sido de solo 816, precisamente por las dificultades burocráticas para que los reos dejen las cárceles del país. David Tesanos Pinto, defensor del pueblo, señaló que el indulto es un paliativo necesario que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 Recordemos que el indulto es el perdón de la pena y la amnistía. Es un olvido del hecho cometido que busca favorecer tanto a condenados y detenidos preventivos. Ahora, con los anteriores decretos, se tuvo problemas porque se atiende de manera más ágil los trámites, porque a veces los reos no tienen personas que les puedan ayudar a conseguir los documentos solicitados por el beneficio, según explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Al igual que los anteriores decretos de indulto, el que fue firmado por el presidente Morales el 24 de diciembre se aplicará en favor de las personas que hayan cometido delitos leves. Según la tipificación establecida en el Código Penal, quedarán excluidos de este beneficio aquellas personas procesadas por traición a la patria, daños económicos contra el Estado o infanticidios.